hola chicos bienvenidos una vez más al canal mi nombre es Gaby Koryova y soy una cubana viviendo en Ucrania y en el vídeo de hoy como estuvieron viendo en la presentación les estaré mostrando un diseño de uñas bien otoñal entonces estos son los colores que vamos a estar utilizando son unos cuantos colores de hecho pero bueno es que en el en el otoño, esos son los colores más representativos. En este tiempo que estamos mostrando las pinturas, los invito a que si no se han suscrito, que se suscriban, le den a la campanita para que se enteren de este y de todos los demás videos que vaya subiendo. Y ahora sí, comenzamos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es aplicar una capa de este verde que me encanta. Me encantan los colores oscuros para las uñas de eso. Con una capa se ve bonito. Pero ya verán cómo se va a ver con dos capas. Entonces, este color me lo voy a estar aplicando. Y luego en la uña del anillo y en el, en el dedo del medio que se fue a paseo sin permiso de anular, cuando el dedo del medio lo sepa, sí, en el dedo del medio, <ríe> disculpen, es que se me olvidó cómo se llamaba, en el dedo del medio y en el dedo del anillo pues me voy a estar aplicando color blanco porque ahí es donde vamos a estar recreando los diferentes diseños. Bueno miren esta placa me encanta, es una de las placas CAT Si quieren ver este y otros mmm, otros productos para las uñas Pues los invito a que chequen uno de mis otros videos donde muestro un how de uñas Y como decía me encanta esta placa Ahora lo que voy a estar haciendo es pues estampando en reversa cada una de estos diseñitos de, de hojas y me los voy a estar aplicando en las uñas de manera que pueda recrear de la forma más real posible, que es lo que quiero en el vídeo de hoy, los colores de las hojas de los árboles en otoño. Disculpen ese salto que ven cada tres segundos. Es el, el enfoque que anda, anda reggaetoneando. Ya dice que llegó la Navidad y hay que, fiesta, hay que festejar. Esto aquí lo... Estampé con negro porque pensé que iba a quedar más bonito. Al final me gustó el resultado, pero creo que quedó un poco oscuro. No sé, me hubiese gustado eh, un poco más claro el, la, esa hoja de negro. Estos diseños la verdad es que me encantan, pero si tienen los deditos como yo, <ríe> flaquitos, así, bien flaquitos, pues como que están un poco anchos y casi que me cubren, como que no se, no se aprecian enteros. Porque yo tengo normalmente las uñas eh, redondas, pero muy, muy delgaditos los dedos. Miren qué bonito va quedando. Me encantó cómo quedó el segundo diseño. Y entonces vamos a pasar a, a picar el diseño en el dedo del medio. Pues repetimos los mismos pasos. Empezamos a hacer el, el estampado en capas. Ya así sola me gustaba, pero luego cuando le empiezas a poner las capas, a mí la verdad es que me gustan nada más que con uno o dos capas. En ocasiones tres capas de las de los diseños que traen, pero no, no me gustan, o sea, no me gusta ponerle las cuatro capas de, de detalles que, que traen. No sé, es mi, mi elección personal. Y aquí decidí ponerle un poquitico de, de luz. Y creo que este plateado va a quedar bien. Entonces chicos, miren esto. Es como queda en tono brilloso. Entonces lo que vamos a hacer eh, después es darle un tono mate A ver si, si también queda de la misma manera A ver cuál, es, cuál les gusta más Me dicen en los comentarios Si este en tono más eh, brilloso O si ahora con este matte gloss Que me encanta de hecho porque no necesita lámpara Pero queda no sé como un efecto terciopelo que me encanta para este tiempo de, de invierno en las uñas. Entonces aquí lo estoy aplicando. Lo voy a aplicar en, obviamente en todas las uñas. Pero bueno, estoy dejando para último donde están los, los diseños para que se sequen mejor. Y nada chicos, este es el resultado en versión, en versión mate. Si tengo que escoger uno, la verdad es que escogería el que está en versión mate. Entonces no se olviden suscribirse al canal, darle a la campanita para que se enteren de todas las notificaciones y pa' acá, acá.